Bueno, mis amigos, estamos de vuelta con ustedes de mañana. Un programa muy movido en el día de hoy, viernes, y además con este tema de la bachata, esta sí. información, esta noticia. Bueno, y ya tenemos con nosotros a Robert... Eh, que, Robert quien, Frías. Sí, Robert Frías, quien es el secretario de organización de la Asociación Dominicana de Profesores San Francisco de Macorís con quien conversaremos acerca de una reunión que había para tratar de... Eh, disuadir a la ADP del paro que se tenía anunciado. Tengo entendido que no se dio. Bueno, ¿qué pasó? Buenos días, Robert. Buenos días, Buenos días, días compañeros. Robert. Buenos días a todo, todas las personas que a esta hora de la mañana sintonizan este prestigioso programa, este toque de queda. Eh, la verdad que nosotros aspiramos eh, como sindicato al diálogo, al, al diálogo franco y sincero y que el mismo pueda producir eh, cambios y avances significativos en el sistema educativo dominicano. Porque el, la visión del ADP y la lucha del ADP es por las mejores reivindicaciones de la sociedad en sentido general. Para el día de ayer, bueno, el, antes de ayer el ministro, el, el miércoles, el ministro convocó eh, a la Asociación Dominicana de Profesores ADP ante un llamado a protesta, a movilizaciones, eh, que hiciera el sindicato y el ministro eh, abrió la puerta al diálogo, la ADP desmonta eh, de manera total eh, todas las actividades a nivel nacional para ir al diálogo, pero a eso de las 11 de la mañana y el ministro le comunica eh, vía teléfono a la presidenta nacional de la ADP que no hay, eh, no hay reunión, suspende... Eh, la reunión, esto nos permite darle una lectura a, a la postura del ministro y es que él está jugando al tiempo. Por algo fundamental, estamos en un año electoral y ya lo que no se resuelva ahora, después de enero o febrero, no se va a resolver porque todas las instituciones eh, que no debería ser eh, se involucran de manera directa eh, apoyando en este caso eh, al candidato del gobierno, que todos sabemos cuál es. Entonces esa es la situación que se está viviendo actualmente. Discúlpame, eh, Robert, ¿por qué suspende el ministro la reunión? Bueno, él alega que la seccional de Santiago Centro eh, llegó hasta la regional, se movilizó hasta la regional, eh, donde el ministerio cuenta con 18 regionales, en la 18 regionales a nivel nacional y solo una se moviliza, 17 no se movilizan, entonces él condena y suspende la reunión porque una sola eh, una sola regional se moviliza, algo inexplicable porque 17 no estuvieron ningún efecto, solo una se movilizó. Eh, te, tengo entendido y aquí en San Francisco ayer no hubo docencia. Eh, o sea, según lo que me parece es que la posición que ha asumido el Ministerio de Educación es que la ADP eh, rompió, vamos a decir ese pequeño acuerdo. Resaltando que tampoco ellos han cumplido ningún acuerdo, pero que la ADP rompió ese pequeño acuerdo de no paralización hasta que hubiera reunión, que era en el día de ayer. Entonces, ¿no cumplió la ADP con esto? Bueno, eh, eh, de manera general, de, si, si lo abordamos de manera general, pudiéramos decir que no, porque hubo una, una, una regional que sí fue movilizada pero 17 eh, se mantuvieron normal. En el caso de San Francisco de Macorís, en vez de visitar la regional, nos congregamos eh, en la Escuela Padre Bra y ahí orientamos al Magisterio Franco Macorizano para que hoy se integrara a sus labores. Por lo siguiente, el ministro comunica la intención de reunión para el jueves a eso de las 6 de la tarde, 7 de la noche. Es un tanto difícil y cuesta arriba eh, llamar, a, llamar a docencia y que la sociedad se pudiera integrar eh, para ayer jueves entonces a la docencia, lo que decidimos fue eh, concluir con lo, que, con lo que habíamos acordado de encontrarnos en la escuela Padre Hebrea, orientar al magisterio para que se integrara hoy a las labores que el lunes hay docencia normal entonces el martes eh, finalizamos con la fiesta al magisterio Franco Macorizano eh, el ministro habla de violación a la ley de violación al a, a lo que determinó la comisión de educación pero nosotros no estamos desde mi punto de vista no estamos violentando nada porque si salimos si terminamos el 17 la ley establece la ley 6697 establece que en navidad son 15 días laborables de vacaciones y si contamos del 17 al 6 de enero que es cuando inicia la docencia entonces hay menos de 15 días quiero decir que se va a cerrar el año sin eh, acuerdos bueno, el ministro ha dejado entrever alguna intención de reunirse el lunes. Okay. Pero eso todavía clara. Eso no está definido. No. no hay una decisión clara de que hay, hay una reunión el lunes. Pero lo, lo que nos preocupa de esto es lo siguiente. Ya vivimos la experiencia, bueno, voy a hablar de, la, de lo que yo he conocido. Se vivió la experiencia con Melanio Paredes, que se firmaban acuerdos. Entonces era sustituto del Ministerio de Educación. Entonces se quedaban esos acuerdos sin efecto. Eh, Amarante Barret. Se firmaban los acuerdos, cuando al poco tiempo era sustituido, se quedaban los acuerdos. Lo mismo pasó con Andrés Navarro García, se firmaron uno, unos acuerdos de 21 puntos, fue movido del Ministerio de Educación por su intención a la presidencia de la República y se quedaron sus acuerdos eh, bien, bien. Sin, sin hacerse efectivo. Y yo entiendo que es lo mismo que está buscando eh, Antonio Peña Mirabal. Jugar al tiempo para ver qué va a pasar en el proceso electoral. ¿Antonio Peña Mirabal es docente? No, no. ¿Tiene algún background que le... O, a menos que... Solamente que es político. Es político. Y a, pertenece a una facción. Eh, dime una cosa, Robert. De cara a la, al 2020 y recientemente hemos tenido una, un informe PISA que nos permite autoevaluarnos como nación en las en ciertas materias, las que se evalúan cada tres años, y que hemos quedado muy mal. Ustedes, como Magisterio, reclamando al Estado cumplimiento, cuando suponíamos el país que no está involucrado en eso, simplemente debe de tener conciencia de que su dinero se ha estado invirtiendo 90 mil... 900 mil millones de pesos para una causa en procura de sacar nuestro país, o a sacarnos a todos del lugar donde estamos y ponernos a avanzar como seres humanos educados eh, con estos tiempos. Bueno, ADP. Ahí hay dos preguntas. Sí. Eh, usted acaba de, de hacernos dos preguntas eh, claras. ¿Qué es sobre la prueba PISA? Lo primero es que a nosotros también nos preocupan los resultados de la prueba PISA, porque somos, claro, somos una parte importante del sistema educativo dominicano. Ahora bien, ¿qué es lo que ha pasado? Que el sistema ha querido cargarle el dado solo a, la, a, a los docentes, cuando nosotros somos una pata de la mesa, porque la, la educación es integral. Es inclusiva, no exclusiva. Entonces, la familia juega. El principal rol es la familia. Sí. Porque en la, fami en la familia se cultivan los valores éticos, morales, ciudadanos y patrios. Desde Así. la familia que se cultivan. En la escuela formamos y, y, y enseñamos ciencia. El Estado, tal como lo establece la Constitución en el artículo 63, el Estado es responsable de garantizar educación gratuita y de calidad fíjate, en, hay... la primera, en, en el nivel primario y el nivel secundario. Sí. Y el otro factor, entonces ahí es que entrar, de, luego entramos nosotros, los docentes, que andan, también tenemos nuestra responsabilidad en ese sentido. Ahora bien, las cifras, los resultados de la prueba PISA, deben de preocupar a toda la sociedad en sentido general y autoevaluarnos nosotros mismos a ver qué nosotros estamos haciendo Ojo. para que haya un avance significativo en materia educativa de la República Dominicana. ¿Y qué está haciendo el Estado? Por ejemplo, es inconcebible que para el año 2019 el presupuesto del Ministerio de Educación fuera de 162 mil millones de pesos, pero nosotros tenemos centros educativos que no tienen siquiera letrina. Y lo más grave de todo es que hay algo que se llama el Ministerio de, de Educación. Pero, de ¿no se han de... hecho que es 900 mil escuelas. Pero que la no. muestren. Nosotros, ¿Cuántas son que dicen Nosotros en, en tenemos... El, en el, en el, en el... Solamente han cumplido el 50% de esas escuelas. Lo lástima, eh, lo que da lástima es que el 20% de las escuelas lo que tienen son letrinas, con más de 900 claro, mil millones es un poco de, letrinas, de contaminación. Pero esas aulas nuevas que vende el Ministerio de Educación que se construyeron... Ahí es que se va a llegar a un billón de pesos. Sí, sí, sí. Tienen esas, a, esas aulas nuevas que se han construido tienen vicio de, de construcción, Está valga bien. la redundancia. Agrava, nosotros tenemos, agrava. por ejemplo, el Centro Educativo Máxima Tavares de Los Arroyos, no tiene cinco años de entregada, de inaugurada, y ya tiene asentamientos a la infraestructura, un dios. Y, este, de verdad. y están las y están las grietas en las calzadas del hundimiento que hizo este, y, y los, el, pechos, el, el, la planta completa Además, eh, las filtraciones de los centros educativos El centro educativo como el, el Coronel Fernández Domínguez eh, Un centro que se entregó en el año 2014 Pero tiene eh, eh, tuvo que ser intervenido por las filtraciones que presenta el mismo Y así están eh, más del 80% de los centros educativos de la República Dominicana Robert. Esa es una realidad que vivimos Tú acabas de mencionar justamente a la Constitución de la República Dominicana con relación al derecho a la educación. Y has hablado de, de la responsabilidad de, del Estado con relación a, a la calidad y a la... que debe ser gratuita. Yo le pregunto a la DP, ¿no existe eh, otra forma de, de protesta que no sea la paralización de docencia? Partiendo de que con eso se afecta, se lacera lo que tiene que ver con el derecho... Eh, de los estudiantes de la educación? Claro que sí, hay múltiples, hay múltiples métodos. Lo que sucede es que el, el método que sale a relucir y que sale a la luz pública es el de la es el de la suspensión de docencia, es el de la movilización, es el de las manifestaciones que hacen los profesores. Por ejemplo, nosotros vamos eh, a la regional con las ADMAE, porque las ADMAE se están involucrando en este proceso. Vamos con las la, la, la, la, eh, quiénes son la asociación de madres, padres y amigos de la escuela. Bien. Vamos a la regional, acompañ los acompañamos, donde ellos manifiestan sus inquietudes y, sus neces y los, la necesidad de los centros educativos. Vamos a los distritos, vamos al Ministerio de Educación, pero no hay resultados positivos. Entonces, el último método que nosotros aplicamos es el de la movilización, es el de, la, de, la, de, la, de, de los paros, ya sea en cumplimiento de horario, eh, los paros movilizados, visita a la regional o al distrito, hasta el propio Ministerio de Educación, porque cabe destacar que aquí vino una comisión, eh, designada por el ministro de Educación Antonio Peña Mirabal y presidida por Cedeño, quien es el director de mantenimiento e infraestructura del Ministerio de Educación. Y no, nos presentaron, eh, muéstrenos 40 obras fundamentales de San Francisco de Macorís. Vamos a hacer el levantamiento y visitamos los centros educativos, los que nosotros entendemos que están en condiciones precarias o que tienen mayores dificultades y fuimos. Y por, de, luego de eso viene el ministro y ratifica. Nos reunimos con el Vicente Aquilino Santos y él ratifica que esos centros van a ser intervenidos. Pero hasta el día de hoy todavía estábamos esperando la intervención de esos Pero centros. De tiempo, que es Pero en, a, es en marzo que empieza la campaña. Robert, ¿entienden ustedes que la paralización de docencia ha dejado algún beneficio positivo? tanto para la ADP como para los estudiantes y el sistema educativo sí. de la República Dominicana. Claro que sí, porque si hoy tenemos un 4% aprobado, es por la movilización que hizo la ADP claro. y luego que la sociedad civil en sentido general se integra. Pero a propósito sí. de eso, sí. fíjate que esa fue una, una, una protesta, una exigencia pacífica y que, donde toda la sociedad se integró. Sin embargo, con el hecho de las paralizaciones, eh, una gran parte de la sociedad no está de acuerdo. Se integró como La sociedad. Se... nadie sabía qué es lo que se iba a hacer con el 4%. La sociedad ya se, se integró y hubo, y hubo diversas suspensión de docencia eh, eh, en la lucha por el 4%. No. Eh, se, se duró semanas sin impartir docencia, movilizando a la sociedad, a los estudiantes, a las comunidades, y ahí está el resultado. Arvin, ¿Cuál fue el error de nosotros que tenemos que autocriticarnos? No crear una comisión que diera seguimiento al 4%. Sí. Sí, sí. Porque, o sea, hay elementos fundamentales. No sabemos. Sí, o sea, ¿para tenemos variables. En aquel momento, Para el análisis, no te, tenemos variables por favor, innumerables. Regúlenme eh, este sonido que es demasiado hombre. alto. Por lo siguiente. Hola. Por ejemplo, el, el, el, o el, volumen, del el volumen de este micro. Donde iba ahorita el dinero de descentralización, que es un dinero que es, creo que son, no tengo el número concreto, pero es 700 pesos por estudiante, por la matrícula. Mensual. Okay. Eh, eh, cada tres meses. Okay. Pero no llega a los centros educativos. Y la última partida llegó en el mes de abril. Sí, de este en año. En el mes de abril. Sí, no, y no, ya este no año era. finalizó. Pero ¿qué pasa? Que el Ministerio de Educación tiene una política que lo que no se entregó, no sí, se entregue si el se próximo entra. año. ¿Y ¿Cómo, es, ¿Cómo es? Espérate, un espérate. espérate, eh, espérate. ¿Quieran con la deuda? Exactamente. No, no, espérate, están endeudados. Espérate, espérate, sí. Los maestros ¿Cómo tienen es que andar comprando, ¿Eso es, eso? Que andar comprando eso es una eso. política interna. Interna del Ministerio mm. de Educación. Administrativa. Y eso lo, y eso lo estableció Andrés Navarro. Y tenemos casos de directores que están endeudados. Que deben 100, 200, hasta 300 mil pesos. ¿Qué expresó Andrés Navarro en ese momento? El director que tenga deuda, eso fue en el 2016, el 2017, perdón. El director que tenga deuda, su deuda es de él. El, el, si el año fiscal culminó, el ministerio no va a asumir deuda de directores. Una pregunta. La, la pregunta aquí es obligada sí. es la siguiente: ¿por qué hay que cobrar en las escuelas cuando tenemos uno de los presupuestos más altos del Estado? No es cobrar, es entregarle un dinero de descentralización sí. para ma material gastable, o sea, para manejar asuntos básicos en los centros o sea, Como pintura, el, cosas así. El dinero de descentralización para comprar de targente, sí. papel de baño, eso agua... para, para el Estado. Porque eh, bro, la, la <risa> <risa> educación gratuita. Lo cubría en el de descentralizaba y le que llegaba y entonces... Permítame... Permítame explicarle llega Permítame... Una pregunta, Robert, escúchame eh, ahí. Van eh, tres, eh, porque... ya. No, porque. <risa> no, sí, no, en línea. Mira, en línea eh... <risa> mantén la, la pregunta, porque va a quedar en el aire esto. Mira, mantén la pregunta, porque va a quedar en el aire lo que estamos tratando. Si entramos radicalmente, no okay, se va a entender adelante, lo que es el proyecto de descentralización. Uh -huh. Es procurar que la gestión escolar en un centro, sea autosustentable, pero con subsidio del Estado. Ese subsidio del Estado recibido a través de lo, de lo que plantean como costo, ese centro se va a autosostener. Aparte, el Estado sigue invirtiendo y pagando sus, sus, sus créditos. Sí. Es para la inversión mínima. ¿El eh, dinero de centralización para la inversión? ¿Qué auto es, es, la, es para que el centro lo maneje? Es claro, eso. Ahora bien, hace, desde abril, en abril llegó la última partida Y si no te llega pregunta. a ti ahora en abril ya se no se lo recibes Yo no entiendo más, es no Entonces yo le dejo esa, eso a la sociedad Yo le dejo la, la, la, esto a la sociedad para el análisis Qué ha hecho el Ministerio de Educación con ese dinero que está en el presupuesto. No es que está. No que tú vas a Exacto. No no. Es que está no, no, no, no, es es que en el presupuesto. Sí, el, el presupuesto dedicado de Educación, para el pero Centro tal, tal. Está señalado Robert, sí. en el presupuesto ¿Ahí? que se aprueba en enero tal cantidad es para descentralización porque si ese dinero se hace la distribución con la matrícula que se inscribe para el año escolar el siguiente, o sea, el, el, el, lo que se va a aprobar ahora en enero para hacer descentralización fue ¿Cuántos estudiantes hay a nivel nacional? Francis, bueno, el si ya concreto, me permiten hacerle una no, pregunta. No, ¿no, millones, Robert? Eh, no lo puedo especificar. Eh, eh, Robert, millones. mira, hay un descontento eh, generalizado. Dos eh, eh, millones cuatrocientos mil y pico públicos. Hay un content, un descontento eh, generalizado en la sociedad dominicana a propósito de la, de los datos arrojados hace unos días, un final de año, suspensión de docencia, el gobierno sabe mucho de publicidad y sabe mucho de estrategia. Ha vendido, siempre ha vendido a la ADP como una asociación dice un comunicador por ahí, ADH. Asociación Dominicana de Huelguistas. Y creo que esa parte de ustedes no la han manejado. Pero esa parte... El gobierno ha buscado vender eh, a la ADP a través de las estrategias publicitarias de que es un gremio que solo les interesa eh, que haya paralización de docencia y que se beneficien los maestros propiamente y no así el sistema educativo completo. Creo que ustedes como gremio eh, no han trabajado esa parte y la gente los ve como los malos de la película. Sin embargo, eh, bueno... Y, y vemos embargo, todos los males que tiene el sistema embargo, educativo... Mira lo que él termina de hablar. De no, terrible. De terrible. 700 pesos por estudiante. Cada 3 meses. Eso equivale a casi 2 mil millones de pesos. Que no llegan que a los escuela. Que se quedan con él. Sí, no. Que debe estar en cada escuela. Sobre, lo la, que pregunta Carolina, Carolina. sobre la, la pregunta de Carolina, lo siguiente. Son chimosos los lo ADP, Carolina. Nosotros no podemos competir con el gobierno por lo siguiente. Para el año 2020, el Ministerio de Educación tiene aproximadamente mil millones de pesos para publicidad. Eso es demasiado. No, que el presupuesto. Locos, y si nosotros solicitamos ahora mismo el presupuesto del 2020 y va a figurar ahí, sí. eh, 990 mil millones de pesos para publicidad solamente. Pero con ese presupuesto nosotros? se pagó a Joao Santana, un individuo para venir a distorsionar la Entonces, realidad. Bueno, ¿Cómo bueno. nosotros podemos competir? Ahora bien, no la, te gusta la, ya ya, ya, ya en no eso. no que la no estamos saliendo del tema no eso no es tema porque ese presupuesto ya, ya. de 4% se está usando Robert para aprovechar la pregunta desarrolla la mamá. respuesta adelante Robert. entonces no ve, no vengas tú a decir que es fuera de que, tema no, por, tanto, por Dios, qué pasa porque no te gusta qué pasa con esto y, y lo, la, a nivel nacional no a nivel local porque a nivel local nosotros tenemos el respaldo se lo están de robando de, de, de comunicación ahora bien a nivel nacional hay que ver esos comunicadores lo que, lo que que los enemigos del ADP y vamos a revisarlo en la nómina del Ministerio de Educación ay, bueno señores agradecemos sí. a Robert a revisarlo a todos. su presencia y haberse sometido al interrogatorio nuestro gracias por estar con nosotros Secretario de Organización de la ADP en San Francisco de Macorís, Robert Frías. Gracias, Robert. Muchas gracias, un placer, como siempre. Gracias, gracias, gracias, Robert. Gracias, gracias, Robert. Robert. Francis. Yante, yante, Robert.